Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de octubre del año 2022 al domingo 23 de octubre del año 2022. Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empezamos la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María continúo con mis cartas que son estas de acá y termino con la sanación de los ángeles con los ángeles de Doreen Virgil bueno, les puedo comentar que tuve el gran honor y la super alegría de que está aquí en México este, bueno, que yo considero el mejor pintor de toda España o de todo el mundo que es mi maestro con quien he tenido un curso presencial y cinco por internet a través de la pandemia. Y tuve la suerte que me vino a visitar aquí a, a mi casa. Y pasamos un día muy agradable con su esposa y con unos amigos. Y fuimos a dos museos. Vimos la obra de Cauduro, que yo no sabía que Cauduro reside en Cuernavaca que eso fue para mí una sorpresa y Cauduro bueno, para mí es uno de los mejores pintores realistas que hay y uh, bueno me un poquito más acerca de su vida y uh, el museo eh, Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano la verdad es extraordinario si llegan a venir a Cuernavaca puedo recomendarles ir a visitarlo tan solo el espacio del museo está súper bien hecho a mí me encanta como museo este también tiene unos jardines muy bonitos y eh, con cada administración va cambiando un poquito pero tienen también talleres y uh, este aparte fuimos al museo Robert Brady que ese es muy poco conocido Robert Brady fue un coleccionista que falleció en 1986, creo, y, eh, americano, y conoció a Frida Kahlo Orozco, es Josephine Baker, eh, Peggy Guggenheim, a diferentes personalidades mundiales. Y <coughs> su casa la convirtieron en museo, dejó una fundación al mismo nombre, Robert Brady que también se puede visitar aquí en Cuernavaca muy bien, empezamos con la lectura la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente mercy, gracias. nuevamente esta carta salió hace dos semanas creo entonces continuamos bajo la misma energía y dice I'm kind and thoughtful toward myself and others soy amable y considerado tanto hacia mí como hacia los demás. Entonces, bueno, la gracia tiene que ver con uh, tener una cierta elegancia, un cierto porte, digamos, en el cual, pues como dice la carta, somos amables, somos cariñosos, este, compasivos y por lo mismo considerados hacia los demás. Muy bien, empezamos para el día lunes y martes. La carta dice: Revelación. Miren nuevamente, como la semana anterior. Y dice: Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Bueno, veamos qué nos va a ser revelado. La verdad, a mí cuando salió esta carta me fueron reveladas muchas cosas pues, eh, pero como que faltan ciertas respuestas y puede ser que a través de esta carta llegue a ver esas respuestas que no se dieron para el miércoles y el jueves la carta dice bondad bondad significa seamos buenos no. es el arcángel Uriel y dice, Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso en mi vida, empezando conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. Entonces, bueno, este, según el género, pues ya le podemos cambiar a yo soy buena. ¿no? Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, escribe que como he dicho, debería decir más bien crea yo soy quien diseñó estas cartas, entonces bueno editado el asunto, debería decir crea Arcángel Metatron, escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios ni juicios, plasma lo que hay en ti para ti y lo, lo compartas o no, escribe un diario bueno aquí tengo que decir todavía para este fin de semana justamente este, mi maestro Corella va a dar un curso presencial al cual voy a atender, y bueno, pues es la creación misma la que se va a hacer presente ahí ¿no? en mi caso bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años. la carta dice, ángel de la, de la guarda, ok entonces, bueno, según la situación que estás pasando, <coughs> la corte celestial nos está recordando que nunca estamos solos. Aquí parece que es una muchacha que está, pues, llorando. Se ve, por lo menos, muy apenada, muy triste. Y el ángel la está consolando y le, le está dando a entender. No está sola. Y, este, esto es, pues... No solo un consuelo, sino es realmente importante saberlo. Uh, yo estoy aprendiendo que hay a veces reacciones o acciones de la gente que quiero, que me rodea, que para mí son incomprensibles. Y he aprendido también que no tengo que comprenderlo todo. La comprensión a veces lo hace más fácil porque a través de la comprensión, bueno, puedes ser empático y decir, ok, entiendo de dónde este, viene esta manera de proceder o de ser, ¿no? Y hay veces que, pues no, no, no te llega esa explicación o no te llega esa información y hay que saber vivir también con, con esa ignorancia, ¿no? Como dice aquí la carta, puede ser que si no se ha revelado algo, pero como fuera, tengas o no esa información, siempre contamos con la presencia de nuestro ángel guardián que nos ayuda, nos protege y nos quiere. Y uh, a pesar de lo que estés viviendo, uh, haya abandono de gente, haya pérdidas, haya cualquier situación, el ángel siempre va a estar a tu lado y eso a mí me reconforta mucho saberlo y uh, hay veces que también hay que aprender a dejar que las cosas sucedan, lo que dije en el video anterior que las cosas caigan por, por su propio peso y ya no intervenir tanto ¿no? Uh, yo lo digo ahorita de manera personal, en cuanto a mi madre este, hay reacciones muy difíciles de comprender. y <coughs> Hubo ya muchas discusiones, muchos pleitos y ya llegué a la conclusión que la verdad pues no va a haber cambios. Eh, mi mamá es como es, tiene su punto de vista, a mi punto de vista sumamente errado, sumamente malo para tomar decisiones a futuro. Pero bueno, como no quiere cambiar y no quiere escuchar, y como decía, no hay sordo más sordo que el que no quiere escuchar, entonces no tiene ningún caso este, sacar temas a la luz, discutir o hacer, sino simplemente dejar que las cosas se den y darle la razón a la gente y, uh, y simplemente tratar de fluir en armonía y. Uh, pues sí, a menos de que haya una falta de respeto o una situación donde realmente tengas que intervenir y poner un hasta acá ¿no? tampoco es válido que te atropellen o que te utilicen de basurero o que no validen uh, tu presencia entonces bueno ahí sí es un poner un hasta acá y este pero como decía, no todo lo tenemos que entender entonces esto justamente es la gracia, ¿no? el ser amable, el ser cortés, eh, el ser considerado y ya. Y uh, es importante aprender el saber distinguir qué me corresponde, qué no me corresponde y como he dicho en otras ocasiones, el tomar decisiones, el decir, bueno, ok, yo estoy haciendo lo mejor que puedo y no puedo hacer más y, uh, y ya. Simplemente estar bien contigo misma, contigo mismo. Perdón, estoy algo mormado, pero se me va a quitar, no es, no es algo permanente. Este, entonces, como decía, hay que saber uh, distinguir qué nos corresponde qué no y uh, igual. Tomar decisiones de tal manera que no nos lleguemos a arrepentir en un futuro de algo. El saber de que, como lo he mencionado con mi padre, yo hice lo que tenía que hacer, me pude despedir, cerré el ciclo y me siento muy bien conmigo mismo. ¿no? Y así pues, con cada uno de los seres que nos rodean. ¿no? Interactuar de una manera que no sea ofensiva, que no sea agresiva sea amable, que sea cariñosa uh, y uh, si no es valorado ya es problema de los demás, no es problema tuyo, ¿no? pero si tú eres un ser uh, amoroso uh, con tus valores y uh, no eres apreciado, eso no significa que no lo seas este, y por eso está ahí el ángel guardián para recordarnos quiénes somos y seguirnos mostrando nuestras fortalezas y virtudes. Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres, y agradezco a todos ustedes que comparten estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. namaste